Quería saber cómo está, cómo está Cande, cómo la viste después del posteo que hizo ella el fin de semana, hablaste con ella, cómo trataste ese tema como papá, como familia. Sí, sí. Bueno, es, es un tema que es un tema que por supuesto que eh, atraviesa nuestra familia hace mucho tiempo, muchos años, eh, y es un tema que lo viene lo viene llevando, me parece, muy bien eh, Cande. Yo la, la amo pero con locura y, y siempre he estado cerca de muy chiquitita con ella con todos los problemas que ha tenido. Eh, ha tenido momentos mejores, peores, eh, es algo que va y viene muchas veces. Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo, eh, asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente se siente como discriminada, o se mm. siente atacada, o por ahí hay comentarios, sobre todo lo que se fomentan en las redes sociales, El que sí. por ahí a algunos le afectan, El por ahí a otros no, no no le afectan porque no ni, le, ni lee los comentarios, mm. pero por ahí cuando uno le está haciendo uy mira cómo estás, mira cómo, qué, te, qué te pasó, qué te pasó en la cara, o qué te pasó en tal cosa, qué te pasó en tal otra, está flaca, está gorda, eh, muchas veces esos comentarios para algunas personas eh, pueden molestar y, y joder mucho y herir mucho y lastimar mucho a la persona sí. y ser y sobre determinantes todo, sobre todo a personas que, que, que, van lleva, que van llevando que van llevando un tema tan tan difícil como es la anorexia, la bulimia entonces sí. me parece que, que es importante también eh, respetar al otro eh, como es de esa manera, cada uno tiene su forma de ser y me parece que hoy estamos en un momento donde lo más, lo más importante es respetar y así como por ahí en otro momento yo le hubiera dicho, no no te expongas así, me parece que lo hizo, lo hizo, lo hizo muy bien.